Y este, y este, yes, yes, mira, mira, yo, yo solamente voy a conseguir los, los lentes de Tom Cruise. Bueno, oye, eh, oye, pero... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso qué, explica, explica el personaje, explica cuál es tu inspiración hoy día. ¿Qué personaje? ¿Ah? ¿Qué es personaje? Es Te escucho re poco. Um... ¿Verdad? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí o no? Sí, sí, sí, ahí sí. ¿Cómo? ¿Qué personaje? No, bueno, no, estaba, estaba preguntando nomás, pero no pensaba que era y tú, así, así, cien por ciento. Me pongo nervioso. Vale. Oye, pero explica, explica la creación, pues, explica la creación. Nada, tú, eh, me cambié ah, peda. estoy tomando ese, estoy tomando. No, me cambié de peda. Estoy trabajando, ah, no, en la, bueno. trabajando en la... Estoy trabajando en la... se sos esta weá? la... En la morgue. anda ah, bueno. Sí. Anda. ¿Entro el lunes? No, buen uniforme. buen uniforme te sacaste. Te... De hecho, parece... Eh, no ¿Esos tengo... son dos ah. de, la, de la morgue oficial? Sí. No, sí. Lo que pasa es que estaba ocupado. No, bien. No, no, no. Pero ahí... Me, me gustó, me gustó el... el... La novedad, la novedad. No, no lo esperaba. ¿Qué novedad? No, no, hombre. Yo, mira, yo me traje unos lentes de Tom Cruise. Aprovechando ahora que viene la, la segunda parte viene... de Tom Cruise. Sí, sí. Aprovechando de, sí, lo que va parece... a cenar la, la, la película más... La, más la, la, la película más representativa del movimiento gay de la historia, que es Top Gun. <risa> bueno. Una patada, es que nadie te lo dijo. Pues sí, sí, gratuita, gratuita, pero es que hay que decirlo, una hay que patada. decirlo. Una oda, una oda al cuerpo masculino, sí. A mí me contaron que estamos con pauta, la tengo con HDMI en mi, en mi pantalla plana. Ah, ¿te estáis viendo? Sí, po. no, ah. estoy viendo la pauta. La nueva pauta. No, bueno, ya, yeah, ya, yeah. Sí, sí. Hay que recordar que tenemos pauta. Ah, bueno, empecemos con la pauta, entonces. Ni, ni siquiera hemos salido a la pauta. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Yo soy en la pauta. Oye, pero... fíjate Ah, pero te armaste todo un personaje. Bueno, a mí se me está olvidando que habíamos dicho eso. Mira, yo me traje esto a lo más, una mascarilla. Loca. Sí, como con diseño. Y esto podría, podría seguir el la tarde, pero veo que me superaste por 10.000. No, no superaste este, este, el despojo de creatividad que te lanzaste. No se trata de creatividad, pero tuve un problema hoy día con un vecino. ¿Y, y qué implica la bolsa? ¿Ah? ¿Implica la bolsa de basura el problema de un vecino? Ah, sí, sí. Yo, un poquito ahí tirado. <risa> Oye puta, vamos, vamos, a, vamos a seguir la pauta que habíamos hablado, que nunca la hacemos pero que ahora es como que está tomando forma el programa entonces hay que, hay que empezar como con estas cosas así como saludar al público, ah, hola público ¿Cómo está? Empezamos una nueva, un nuevo programa de hijos de la chingada, hijos de la chingana, perdón, siempre se confunde. Y claro, no un, un, un, sé qué vendría haciendo ¿un podcast? ¿un programa web? ¿un live loco? es este un negocio, es <risas> un negocio que llevamos haciendo durante un año y está y se va a levantar con el streaming Con streaming, <risas> eso sí, es o sea, básicamente, básicamente lo que estamos haciendo aquí es como, todo empieza como para, para publicitar el, el restaurante aquí de mi compadre de aquí abajo Que esté ahora abajo para que lo publicites. Aprovecha para publicitar tu, tu, tu, tu, tu pyme? Ah, que estamos todos con problemas de sí, pyme ahora. tengo este con la pyme. <risa> no, sí, en realidad es un proyecto en conjunto que hicimos con Camilo desde la pandemia. Que Empezamos haciendo algunos proyectos chicos y después para el negocio que tengo yo, que es un, un restaurante. Vendemos de todo. Vendemos, vendemos gato gato la parrilla, perro la parrilla, lo que que con otro sector. Sí, sí, sí. sí. No, hay, no hay perro callejero por allá, este un lugar super limpio. No, sí, no andan no, perros. No, sí, pues con el Camilo... Bueno, en realidad esto es como un, un proyecto de, de redes sociales, en realidad. Entonces, podcast, igual tiene un corte que hace Camilo de, con los... Que hacemos un video, se hacen videos ahora se está haciendo streaming y, y lo vamos poniendo en diversas plataformas por ejemplo en Spotify nos pueden escuchar como dijo la chingana, lo pueden buscar lo pueden buscar en, en YouTube también lo pueden buscar en TikTok en TikTok son cortitos sí es como de la talla ah. Ah, eh, también lo metirá el, el el pase y... o no ah. le... es muy bueno para el pase y dejar solo al delantero Anda, que se te vaya, sí. Anda, que se te vaya. Yo una Ay. vez me creí en delantero, lo, era hacerle el tiempo del 99 y era muy malo. Bueno, <risa> pero perdí, bueno, eh. que sí. que bueno que lo reconozca. Sí. Oye, voy a hacer un paréntesis, quiero hablar de quiero hablar Colo-Colo que perdió 4-0 hace dos días atrás. Un poquito, un poquito. Eh... Que perdió, después, ¿no? puta, puta que mala. Puta que, ¿ah, ¿Cómo? Pero, espérate, es que el otro día hice lo mismo, <risa> y para que ah, damos la parte salga. es paréntesis, ¿también? ¿No y un paréntesis, ¿está bien? Ah, sí, no, era un paréntesis, chicos, para, para decir que, que puta que lata, ¿no? que, que perdió 4-0, que íbamos, íbamos como avión y después, como fútbol chileno Y eso, sí, me salió eh, la un poquito. No, pero Dan, sí, podemos hablar cortito. Puta, yo creo que lo que conversamos de Maynico la otra vez, la tónica, no, yo no espero mucho del fútbol en general. Porque no es atractivo, está la barba, y hay, hay, hay una mafia ahí con los políticos, entonces, es, no, no, está, hay, hay mucho, mucha vaca sagrada ahí, tóxica. Sí, sí. Bueno, lo venía jugando bonito hasta Alianza Lima, eh, tuvimos un primer tiempo donde deberíamos haber ganado 5-0, después el segundo tiempo, nos empataron a uno, y a partir de eso ya no nos recuperamos más, así que no sé qué hay que estar haciendo pero bueno. El, el, el fútbol menos mal que clasificamos el mundial y voy a poder ir a ver a Qatar a Chile a Qatar ¿Cómo va eso? Güey? No sé no sé no quiero preguntar ya de fondo yo ya no sé nada me pasa sí, me no pasa que de que después de que de que quedamos eliminados al el mundial tengo unos dos o tres meses de cero fútbol así me como me erío en el, el alma, alma así. Sí, me, no, me, duele, me duele, me duele, me duele, me duele perderme todos esos malditos asados que hay para los mundiales, aunque son tan bacanas y son fiestas tan molestas. pero bueno. <risa> sí. Oye, eh, ya pues, una presentación general, eh, yo también, claro, así como, como René está, el programa nació un poquito como para promocionar eh, los, las pymes de, de René, la, el restaurante de René y todo lo, todo lo que te, tuviera que ver con eso, eh... También yo, ahora nació también la posibilidad de promocionar mi, mi productor audiovisual, Cachaya Audiovisual, que un poquito es la que está haciendo técnicamente todos los programas que estamos haciendo y todo el Corón Entonces, tiene que ver también con eso, con un poquito eh, un poquito eh, empezar a, a darle con el streaming, a, a empezar a buscar como esa, esa faceta, un poquito promocionar nuestras pymes, y un poquito también pasarla bien hablando de la claro, de cine que es una weá que a mí por lo menos eh, me ocupan, no sé 30 40 de mi tiempo siempre entonces para hablar, para sí, hablar bueno, de cine, para mí es una, siempre va a ser una muy entretenida muy estimulante y muy placentera porque además el cine te permite hablar de los mil millones de temas que existen en el planeta tierra entonces para mí es como que lo tiene todo sí espérate que estoy un poco estoy con, estoy con un poco de manía sí pues no, eh, y me hay cervezas también alguna cerveza quiere que la manchen Sí, estamos encantados. Vino también. Sí, ¿no? encantados. Este proyecto, vamos a hacer un reconto. Este proyecto nació cuando estábamos en la, en la pandemia fase 1. Vamos a hacer algo corto. Sí. Empezamos a hacer algunas cosas y después terminamos haciendo eh, a cuando ya nos podíamos juntar, Tres huevos. Sí, y Empezamos con el, el logo estepario, parece, ¿no? No, no tres, empezamos tres, con Tres huevos. Huevos. Y después de tres hueones, caché, que lo pueden ver en Camilo Audiovisual, es bastante entretenido. Después yo seguí con podcast, y después nos volvimos a juntar para hacer ya Lobos este pario, que es un programa más de política. Claro. Pero no lo podemos hacer porque Camilo se calienta rápido. <risa> se y una cosa es que me enojo mucho. Yo, yo cuando hablo de política, espanto a la gente. la espanto, se va, se va. No... no. Eh, no, no la traigo, entonces claro, pues, me, me pasa eso, y yo me, y yo me, me, me, me, me enojo un poquito, <risa> no me gusta, no me gusta, no, pero está bien, está bien. Es que no le es que pone burlón, y no te dais cuenta, para los que uno lo ah, gasta puede, puede ser también, puede ser también. Sí, ¿Y me... <risa> no, pero, pues, pero el cine es otra, faceta, es otra faceta, el cine es otra faceta, me porto bien, con cine soy simpático, hasta que, me, hasta que aparece Nicolás López o algo así. Hoy, oh, ¿sabes qué, qué desagradable esa weá? Es este, esa weá, caché. Que yo llego de la pega para relajarme y uno, puta, yo prendo la tele para poder poner. Ya, o me quedo en la tele de ahí viendo esta weá, esa weá mala que siento. Y Nicolás López, están declarando las minas con las actrices. Sí, pues no, no es igual. Bueno. Hay una actriz igual que me dan bola porque dice, eh, porque Josefina, no sé cuánto, es guapa, ella es guapita. Es muy guapa ella. Eh, tiene una belleza así. que ya puede estar en un, hacer otra por ejemplo, modelo lo lo Y una loca, esa este es como la parte de <risas> este, este, bye, bye. Este De la parte de... Lo que pasa es que la Gaya le tiene un, le, le una patada en la, en la, en la rodilla, weón, bueno, así, pero... Un trancazo, weón, bueno, en términos futurísticos, apito de nada, weón, bueno, dice, no, la loca es guapa, pero no tiene talento. Ah. Y, y, la... Ella, y, es y pareja, la... ella es pareja del logo de, de, de Canal 3 y ella tampoco actualmente no... yo le vi una actuación en la televisión